Espero que la nena haya salido a su padre que no lo conozcamos. Nunca os puede ser peor que ustedes dos. No lo pienso volver a repetir. Estamos dispuestos a pagar con un centro de rehabilitación ¿Sí? Vos sabemos muy bien que todos te queremos que lo que mejor para vos. y habíamos puesto tantas esperanzas en vos, en el intelectual de la familia. ¡Para, desanudiarme! ¿No estás madre? ¿No sed? ¿Qué? ¿Eh? ¿Tienes un whisky? Hermanita. Que no te miras, que yo soy un monstruo. Yo no creo que es un monstruo, tío. Muy bien. Además, tienes que saber que los monstruos no existen. Bueno, ¿qué? ¿Qué? qué? ¿Sí o no? ¿Sí qué? ¿No qué? Ya no sabí lo ¿Dónde está? No, no, no, vuelvan acá. No, no, no, no, no, no, no, ¿Dónde está? No, no, ¿Cómo puedes saltar imbécil? ¡Vuelvan! vuelve acá, hija de puta! A la nena trajiste! ¡A la nena trajiste! ¡Hija de puta!